Vaya, dormir aquí, tío. Vaya frío, cabrón. Profesor Fink, me dejaste durmiendo en la interperima, majo. Hola, ¿qué tal? Bon día. Profesor, los guardias me han mostrado dónde es la próxima prueba. ¿Ha cambiado algo? Lord Gog y yo hemos descubierto que los duendes buscan otro almacén y he descubierto que están construyendo. De los talados. Profesor Fitzgerald parecía. Ya veo. Rand sabe incluso más de lo que sospechaba. Oh, pues mira, ves, iba a si saber. Señor, hay algo más. Oh. Conocía a Miriam. Se encontraron en el castillo de Rookwood. Uh. Ella estaba investigando. Allí a él le cayó tan bien que la dejó ir con el traslador pese a las órdenes de. No sé qué decir. Podría ganarse casi a cualquiera. Me gustaría saber más de esto. De hecho me gustaría hablar con Lotgok directamente, pero no tenemos tiempo. Quiere matar a Lotgok, pobrecito tío. Que lo crea o no. Es en el despacho del director. Increíble. Hmm, hmm. Vale, necesitará la contraseña. La gárgola. Claro. La gárgola de piedra. darle El elfo doméstico del director la conocerá. Eh, ese esa buena sí. gente. Tío. De modo que necesita un disfraz. Tengo, Tengo justo lo necesario. necesario. Una, Una poción, poción multijugos. multijugos. Tendrá el aspecto y la voz del profesor Qué guay. Pero ¿no requiere esa poción algo de la persona en la que te transformas? Así es. Nunca se sabe cuándo puede hacer falta algo. ¿Qué así. coño? Digamos que me pareció conveniente prepararla para cualquier eventualidad. Después de mi viaje en vano al ministerio en su nombre. Uh -huh. Ahora... Vale, vamos a darle moción, po poción multijugos, gente. Muy referente, ¿no? Más impo. Soy el profesor eh, Griffin, Ch Chico, el careto. Profesor, un cacho de fascista, eh, Lo tenemos que matar, se seguro. <risa> Increíble. Me costará olvidar ese sabor. Qué convincente. Me he tomado la libertad de transformar su túnica. Amazing. Anda dando la tabarra al pobre elfo con el Quidditch, con la esperanza. Vale. Ya veo. Y déjemelo a mí. Le diré que debemos ver un enlace del Ministerio de Hogsmeade. Con eso usted tendrá tiempo, su. Gracias, profesor. Venga, Va ve, vamos con es el puto Increíble. A buscar al elfo doméstico del director. Qué coño, cómo hemos transformado al director, ¿eh? O sea, increíble. Qué puntazo. Eh... Vamos a te pegar ahora sí. Oh. Hola, profesor Black. Ah, Señor... Ah... Ya que está aquí, me pregunto si podría... Ah, hablarle del profesor. Ah. Muy bien. Y eso, tío, la armadura lo habéis visto. Margen, profesor. Seguro que le parece prudente. He de confesar que me preocupan sus alumnos. Apenas pasa por aquí. Mar mía. Ah, eh, sí. Se está ocupando de unos asuntos oficiales del ministerio por mí. Entiendo. Circulan inquietantes rumores sobre sus aventuras. Desde colarse en el bosque prohibido y enfrentarse a los seguidores de Ranrock y a la chusma de um, mm. fielos, no hay que creer. Venga, venga, venga, tío. Vámonos. Joder, señorita Wesley, fúmese otro. Magnífico trabajo, darle margen al profesor Fick. Nunca entenderé eso. Qué coño, o sea, puto duende de mierda, tío, Que está aquí el cabrón, ¿eh? El profesor Black es feliz con el Scrub. Scrub. Qué mal rollo da este puto Recurruiré duende, cabrón. Otra -seña de mi oh, Pero el amo hizo jurar a Scrup que no se la diría a nadie, ni al amo. Y ahora te estoy que que le pegue, eh? ¿Qué le decir? Uh, sí, señor. Claro, señor. Pobre duende. tío! suplica su perdón. Es el lema de la familia Black, amo. Claro, el amo se acuerda. Eh Vale. Claro que lo recuerdo. Es la familia Black reina. El amo pone a prueba, a Scrap. Migi. <risa> vale. Sangre limpia por siempre. ¿no? Voy a estornudo. Casi amo. <risa> ¿En serio? el amo está poniendo a <risa> Obviamente. Y, y por supuesto Pobre Scroop oh, tío es, oh, ¿Hay otro asunto? Venga, Scroto oh, El diario de Apolonia Como desees, Scroop Es tu tesoro, tesoro. Vamos, coño. Uh. What? La poción multijugos pierde efecto Será mejor desaparecer ¿No? eso se es le pacho de electro por aquí se accede Qué lujos, tío Joder, hermano Solo él puede subir por aquí, ¿sabes? Maldita torre, ¿eh? En forma de puto caracol, ¿eh? De es un la sala del, del director? Vaya puta mierda, cabrón. Hostia, me han pillado. Me ah, no. alegro de verte. Es gracias a la rápida reacción del profesor Figg. ¿Y ahora? Acércate al pedestal de la antecámara y lee el libro que aparece. ¿Cómo? Eh, muy bien. Sospecho que no bastará con leerse un libro. Tus sospechas son acertadas. Hablaremos cuando hayas terminado Da mal rollo, ¿no? La niña de Fritz, ¿no? Un poquito todo este tiempo bajo las narices del director? Ya ve Debe de ser el pedestal ¿Qué coño? El puto de libro de Chocum Buah, la arte es oscura, ¿eh? Hija puta, ¿eh? Qué perra Qué perra yo. Nos ha metido en el mundo de sufrimiento ese seguro, tío Seguro que es un puto mundo de sufrimiento <risa> Literalmente Vamos pues a ver, eh, parte ya de eh, casi el puto final, a ver, tengo ganillas, la verdad de terminarlo. No obstante, supongo que esta será la parte más, sabes, más chill, ¿no? ¿Dónde ¿Qué estoy? ¿Qué coño? Profesor Fitzgerald, ¿puede oírme? Ja, puta estoy yo no, tío. Estoy aquí. En este lugar. Puedes llamarme Niam. Paraollo ya. Niam Cap. Vas a presenciar una fábula. Presta atención. What? Las cosas no siempre son lo que parecen. Vale. Muévete rápido y con cuidado. Qué pesa yo, la tía está, está súper traumada, ¿eh? para encontrarme. Aquí como en la vida. La muerte adopta muchas formas. Está súper traumada, la piba esta, tío. Fue una coña, qué guapo. Ser. Rollo, joder, tío, todo por quitarle el sufrimiento a la peña, ¿sabes? What? Los percutores. Para ¿no? La aparcan, ¿sabes? ¿eh? Ah, me lo tengo que cargar en serio? Ah. Hermano, que full sigilo No puedo pegarle Que paranoia Puedo entrar por aquí, supongo, ¿no? ¿O no? ¿Qué? De gratis, ¿eh? No, no, no me han visto O sea, están de espalda todos, gente Milagrosamente Avanza por el poblado eh, Por el poblado sin que te vean Dudo mucho que me vean, güey Porque yo era la peña, ¿sabes? Está en el mundo del mal sí. oh. Necesito salir de aquí Qué paranoia, cabrón, del de sitio Niancat Hostia Tengo que calcular el tiempo, justo. Que el tiempo justo O sea, espérate dos segundos y se da la vuelta Ah, que ese era otro pibe de los malos Hasta luego, bro Qué fumada esta parte, eh. o sea, vaya paranoia uh -huh. Hostia, ¿y eso? A ver si se va, ¿no? Se va a dar la vuelta El man Mamá huevazo Te das la vuelta Gracias Gracias La escalera está ahí arriba, ¿no? Ha dicho Vaya locura esta parte, bro eh, Levántate, tío No me jodas Eres eh, un erudito, ¿eh? Bro, podría pegarle de hostia A to, todos estos bichos Y reventarlo en dos segundos Pero... Tengo que ir en sigilo. Qué fumada es esta parte, tío. Qué locura. Pues vino la parca y tal. Y metió la guadaña por el foto. Tal vez. nivel 4, eh. No ni nada nos lo van a encontrar, ¿sabes? Ah, se viene Bows, ¿no? Ah. colección actualizada chucho travieso ¿qué? ¿dónde está el perro? ah, vale, ahí el chucho de la sombra vaya paranoia está esta parte, eh es casi el final del juego mejor me pongo en marcha ya Niam tiene que andar por aquí fumadón, cabrón chiquita me la me parte más, de más. sigilo, eh tengo que cruzar este camino rápido me joda menos mal, eh un poquito de sigilo nunca viene mal, gente Ahí tengo que ir Pero debo buscar un modo de dejarlos atrás No me jodas, no me jodas Como tenga que volver a empezar en principio Bro, no me jodas espero que me, espero que me hayas dejado ahí, tío En serio, que queda una misión, tío Queda una puta misión en el juego Para terminarlo No puede ser, no ser seres No ser seres, tío ¿Dónde me dejas, bro? En serio, desde aquí Es mi oportunidad ya voy Niam Lo dejo Ah, bueno Más o menos, vale Se va a decir Lo dejo para mañana, eh Hay demasiados Tengo que cruzar este camino rápido Qué locura, cabrón As you wish What the? Bueno, aquí es Donde la cagado antes Ahí Pero cuál me vio que... este pero debo Subnormal un o qué dejarlos atrás. O sea, bro Eres tonto ¿Va a darte la vuelta? Mamá huevo What you want? Ahí está, ahí sí Y ahora el otro no, tendré que hacer básicamente lo mismo O sea, ya me jodería un you manín. I got it Yum, yum, yum, yum, I got it, bro Vale, vale, vale Vamos cagando leches Es en serio, esa, esa es Nia, ¿no? La muerte es mía se sabía, gente Se sabía, ¿eh? Por aquí me pongo más peligro. Cuánto relleno, cabrón. No, tengo que dar la vuelta. No hay forma de pasar por ahí. Ah. Ya hacía yo, ¿sabes? ¿Y qué hago? O sea, ah por aquí. Eh, no. ¿Eh? Ah, vale, por la puerta. Ya hace yo, soy gilipollas o...? ¿Qué? Tío, qué paranoia, ¿sabes? No Fumada, tío, de verdad, ¿eh? Bueno, estos cromas, tío, todo blanco y negro son muy eh, rayantes. Ah, o sea, que aquí hay un pibe. Y eso, tío. Ah. ¿Eh? No, no, no, no, no, no, no. Me no me hagas empezar otra vez de nuevo, tío. Dios mío. Qué parte tan paranoia. Espero que no me veas. ¡Juala! ¡Wow! ¡La no, no, no, no, no. reviví, es ¿eh, mi oportunidad para morir, mensa. Madre mía. En el mundo inteligible, tío. <ríe> por fin, estás ahí. Este es el Joder. No, güey. No ve. Capa misteriosa, ¿qué? Frodo. Eres tú. Creo que soy invisible. ¿Ahora soy Frodo, gente. What the fuck is this? Ah, perdón, ¿sabes? no puedo entrar por ahí. O sea, sé que se me ha abierto la puerta es por aquí, ¿no? Ok. Roger, Roger. O sea, que puedo ya voltear De puta madre, gente. O sea. ¡Hostia! No pueden verme ¡Ja! en absoluto. ¡Ja! Si lo ¡Loser! Easy peasy, eh. Este es el camino. O si sea, es el mismo de antes. ¿Dónde te has metido? Increíble. Vaya paranoia La prueba de Figueroa, ¿sabes? Es esta. Muy raro, ¿eh? Está guapo, pero raro Al mismo tiempo, rarísimo Hasta ahora has aventajado a la muerte Pero aún tienes que encontrarme Sigue buscando Pero esta vez no podrás esconder Mamma mía Blande la varita que ves ante ti Vale No malgastes su extraordinario poder Power F, F, F Usar varita, varita misteriosa, ¿sabes? Abracatabra. Vale, me ha dado una varita nueva Poder 1000, ¿no? 999 de ataque <risa> ¿Qué a <risa> jodería? Normal, cabrón Ah, o sea, que encima me queda todo esto bombarda. Hostia, ¿qué? ¿Tiene bombarda? Ah Qué guapo, ¿no? Defindo, Defindo y bombarda tiene, increíble Vale, vamos a pegarnos, ¿no? De es aquí con un bicho No, eso no me deja pasar Bombardo. Madre, cómo meto Yo no tengo el bombarda, compadre Pero meto una puta barbarie, eh ¿Qué haces, tío? ¿Qué? ¡Oh! Qué falso, cabrón Qué falso, cabrón O sea, me acabas de matar por daño de caída o sea... No way, bro No motherfucking way, tío O sea, ¿qué cojones le pasa? Qué narices, tío ¿Qué coño, eh? What the fuck? Paranoia. Vale, me voy a quedar aquí, pero con ellos aquí, porque si no. Tengo 18 pociones, ¿sabes? ¿eh? Joder. Vale, un bombarda menos, ¿sabes? ¿eh? No veas al Dipindor, ¿sabes? Vaya tela al CC, tan ridículo que llevamos, gente. Es de loco, el tiro el bombarda cada dos segundos. Qué fumada, ¿no? Ciento y pico metros. Dios mío. ¿Más bichos? Bueno, o sea, se va a poner un poco pesado esta parte, ¿no? Supongo. De Bombar, de pulso, Mamá. De de ¿Malao? ¿En serio? Puto perro. Bombar. Va, el bombarda es Jesucristo, eh. El superstar, tío. ¿Y es qué? me he puesto una puta moción en serio ya aquí ya me entendéis para Parko dijo escucho vamos a gastarnos lo menos posible ¿sabes? vamos a hacer un mundo en blanco y negro y ya está con gráficos bonde Madre mía yo por favor perro yo por aquí anda déjame avanzar mal bichos la madre A ver, quito un huevo parte de otra La verdad, no voy a mentir Pero es que no me lo tomo como un boss esto, tío ya. El difindo, bueno, no mete mal, eh O sea, por la coña está worth it ¿Ya? ¿Qué quedas tú? Bombarda Let me pass, bro Amazing You give me to me Far away sube, me cago en la leche siento hoy meterme el furrucheo del juego, tío, o sea ya estoy viendo cómo está yendo últimamente esta semana, está siendo buenísimo, tío entiendo también, ya me entendéis, o sea lo que es, ¿no? el ya ocupar lo mejor tiempo en Twitch ¿Dos troles? ¿Qué manera de meter el relleno, tío? hostia, tú no me lo esperaba, ¿eh? no sé, o sea, por un bicho que no haya visto, o o algo pero esto Puto perro Bombarda al perro A chuparla al perro Eh, a la X ahí Mamá Bro ¿Y eso? Ay, me molaría quitarme del medio los bichines, chicos Pero vamos, se regeneran como la leche, tío ¿Cómo me dio, bro? Vamos a pillar a la distancia, si no, estamos jodidos, macho. Bombardazo. Menos mal que él le da al protego en el segundo. ¿Sabes? Al bicho, coño, al puto, a la sombra de la muerte. ¿Coño? Ah, que vienen más, tío. Ya está, bien, cabrón. Mamá mía. Hermano, o sea, si quieres pegarme más, agradecido, ¿sabes? Le he dado al proteo, tío, o sea, de loco. A ver, si nos quitamos un troll del medio sería la polla. Pero igualmente vaya telita, eh. Si esto es el final del juego, la madre que le parió, tío. Eh, vale, pero ¿qué haces tú? Venga. ¿Qué haces tú? Partirme la cara. O sea, ¿y el puto perro está vivo todavía. Tengo que quitarme los chiquititos, tío. Joder, chaval. Hermano, los trolls, tío. Ah, que salen más, bro Pero esto está fatal, ¿eh? Cuando tú quieras De loco Me está dejando mucho que desear, ¿eh? O sea, el final del juego me está dejando que desear muchísimo, bro No me puedes decir que, ¿sabes? Me repitas aquí tres o cuatro fases, o sea, de bicho todo el rato Ni que fuera esto el puto Call of Duty Bro, al final me mata con la tontería Ah, que no tengo emociones, increíble Y vienen más ¿Esto es en serio? ¿Esto es en serio, bro? Vaya. Chaval. Me queda un puto hechicero de esos, tío de la muerte, venga. Como. Vaya. Mamma mía. ¿Más? ¿En serio? Ah. Mano. De loco poco, ¿sabes? La madre. ¿Qué le parió? Oh, oh mama. Dos horas y 35 de juguetega duro, eh. Creo que ya lo voy a dejar para mañana Es lo que queda. Que queda la última fase, tío. La última misión. I got it, guys. I got it. Te la cara, ¿sabes? Y yo. Qué paranoia, eh. Una simple piedra. La piedra filosofal, claro. Ojo, oh, mira, ve, cabrón! Después de haber matado a todos esos bichos La piedra flusa El triángulo de la muerte Hmm, interesting things Bro, who is the way? Completa la prueba de la piedra Más? bromas. No Pasa a través de los dolientes de Dios mío Nada es lo que parece Qué pesada eres, hija. No puedo Chacho, los dolientes, o sea, los tontos estos. Era... Ni a ni joven ni polla, ellos, chacho la muerte, ¿sabes? Se va, ¿sabes? ¿sabes? que no le conviene? gente le zurramos la bandana. Dios mío, y Qué locura. Uf. Está muy raro, eh. Pero no puedes deshacerlo hecho. LOL la magia de la piedra solo puede invocar una sombra de mi antiguo yo ajá y eso vale, eh, pues sigamos la. observa el recuerdo de Nian eh, Fritz Gerard ah, te sigo señora Leia, digamos eh, que eres Leia pero igual que no hay sombras sin luz no hay luz sin, sin sombras. sombras el hecho de que puedas eliminar la oscuridad no significa que debas hacerlo siempre Interesting things A ver, está guapo esta parte No, a ver, está así Pero Recuerda en principio, joder veas, Feo, ¿no? El contraste un poco ah, sí que está más detallada Y tal, ¿no? Domo <coughs> Arigatou más Vale Va a llorar, ¿no? Sí, tío Va a llorar y de ahí Cae en el cáliz El cáliz de fuego ¿No? Supongo y ya estaría. Déjame ver el vestigio de magia antigua. ¿Qué es? Eso sí que tiene, tiene la piedra filosofal, ¿no? ¿O cómo va a ser eso? Métele un luminus. Oh, me lo quedé, gente. Vaya, vaya ladrón, ¿eh? Ladrado poderoso. Uf, fío de una grande puta. Carajo. Esidora, lo que has hecho por tu padre Vete ya, so Además, perra. Eh, si esa la hiciera, no no se se no cargó todo. por los aspectos emocionales, son los rastros Por culpa de ella estamos he ahí. He hallado el modo de contenerlo todo. Mentira. No te has detenido. Con plata de duende. ¿Hablaste con un duende de esto? No es para tanto, no sabe qué queremos contener. Ni nosotros sabemos qué efecto podría tener esto. Emociones, rastros oscuros. Hablas igual que Percival. Qué tonta eh, yo de la tía te esa, te ¿eh? ¿Es eh. verdad? Eh sé que es una fuente de fuerza y concentración voy a que de algún modo potencia mi habilidad mágica qué boba no lo entiendo isidora creo que podemos controlarla este poder no es para tomárselo a broma en malas manos ya viste lo que hice por mi padre <risas> Ay mí me imagina el bien que podemos hacer no no lo, no puedes lo hacer bien estás tío eso tanto? como ha dicho no hay eh, luz sin sombra ni sombra sin luz no lo Entiendo. Qué gilipollas. Aspírala. No lo notas. Qué boballa. Esto eh. debe parar. Le van a meter un eh a dar braca a braca, van a dejar rota. Si lleváis tanto tiempo ocultando este poder, es porque lo teméis. Hombre, eres medio retrasanza, pues ¿eh? Yo elijo aceptarlo. Chica la tonta Qué cojones, eh Amazing Sabíamos desde el principio Que esa era la paya Que había causado todo esto, tío O sea, se sabía y demás, macho Solo había que verlo Tío, lo voy a dejar por aquí, eh Mañana eh, Mañana lo terminamos Eso hoy iba a ser imposible O sea, bueno, imposible Me voy a pegar tres horas y medias De seis de directo, tía. Tenemos que ir también Por supuesto un poquito a al Valorant, A la Tommy Head me gustaría Pues eso, otra vez de nuevo Empezarlo y ya estaría Aunque debería de tirar a por tier. Pero como podéis llegar a ver cómo está yendo la semana, increíble. O sea, guau. Wow. Qué cojones, ¿eh? O sea, de locos, tío. Por eso decidió continuar hasta que, pues, voy terminar ¿no? Porque ya nos queda bien poquito, gente. ¿Es cierto? ¿Alguien ha completado las tres primeras pruebas? Así es, en efecto. Pero... ¿Es usted tan... ¿Joven? Lo sé. Usted será el profesor Bacar. Así es. Es un placer. El recuerdo del pensadero que acabo de ver era Isidora inhalando emociones dolorosas. Ya ves. exacto. Ha, ha sido perturbador. Me pareció perturbador. <risa> Literalmente. ¿Cómo obtenía poder de ese modo? ¿Cómo lo dominaba? Fue perturbador. Aunque me llama la atención que pregunte por su poder. Mohamed Ali. Revelar la ubicación de mi pensadero a alguien que tal vez. Todavía no comprenda la responsabilidad del... ¡Babacá! <ríe> de hecho, lo que usted aún no sabe es que un poderoso duende llamado Ranrock ha accedido al almacén del castillo de Rupwood. Ha aprendido a dominar su contenido como una fuente de inmenso poder y planea utilizarlo contra el mundo mágico. No tenemos tiempo... La leche, eh. Se no. le va la pinza, gente. En cualquier caso... El saber que obtendrá tras contemplar mis recuerdos es demasiado valioso como para compartirlo sin considerarlo bien. Necesito tiempo para consultar a los demás guardianes. <risa> a ver qué nos dice. De, mientras mientras tanto. No esperar, aunque sea frustrante. Pues mira, venga, bro. Sí. Y sustrajo emociones de la profesora Fitzgerald, al igual que hizo con su. Sin permiso, <risa> Los almacenes. Es posible. Cinco nombres. Los guardianes. ¿Y quién más? Exactamente. Así es como consiguió adelantarse a claro. Gringotts, eh, eh, torre y el, el castillo, castillo de Rothwood por sí, los recuerdos tío. espero tener noticias de Lodgok, Pobre ah, duende. Pues mira, venga, cabrón. Como para no? O pues por aquí lo vamos a dejar gente. Más vale reliquia en mano que ese es el logro que nos han dado ahora, ¿no? Lo podéis llegar a ver abajito.